Yo te conocí de la mano de París Yo empecé a quererte Pero tú no quisiste Me dejaste de mi lado por otro Daría la vida a volver contigo Pero tú te fuiste con él Lo siento si te fallé Pero tú eres la razón de mi corazón Partido Se lo vuelvo a caer en tus brazos Prometiste que no me ibas a engañar Se te da muy bien lo de Engañar y partir corazones Yo te conocí de la mano de París Empecé a quererte Pero tú no quisiste Me dejaste en el lado por otro, yo te iba a bajar la luna, pero se la bajaste a él. Yo sigo aquí enamorado de ti, en mí por mí para siempre. Lo siento si te fallé, yo te conocí de la mano de París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 Prometiste es que no me ibas a engañar Pero se te da de puta madre lo de engañar y partir corazones ¡Celo!